Nos va a decir bien qué es lo que sucedió, ya les adelanté algo que son alrededor de seis puestos, uh -huh. habría pérdidas casi totales y personas también con principios de asfixia. ¡Oh, Dios! Ahí les falta. Gracias. Okay. Álvaro. Hola, buen día. Muy bien. Oscar, gracias por estar sí. con nosotros en Comunicación Telefónica. Te robamos unos minutitos para poder sí. eh, tener en primera sí, persona sí. qué fue lo que sucedió hoy temprano. Sí, bueno, al, alrededor de las 7 menos cuarto de la mañana este, nos dieron aviso de que había un principio de incendio en uno de los locales de puestos ambulantes que están sobre Charca Primera Cuadra. Eh, inmediatamente nosotros dimos intervención a, a bomberos este, y bueno, después y todas las áreas operativas de la municipalidad que tienen injerencia cuando hay este tipo de siniestros tránsito, PTC, y también gente de salud, porque siempre hay algún herido. Y la verdad que en poco tiempo, como lo, eh, lo que se vende acá son materiales de combustible, ropa, material inflamable para filetas, esas cosas, eh, se consumió rápidamente más de 6 puestos, ¿no? Me están diciendo la policía que serían aproximadamente 10 doce 12 puestos. Eh, la verdad es que estaba circunscrito a un sector eh, por eso no se propagó más y bueno, y con el accionar rápido de, la, de los bomberos se pudo, se pudo sofocar este, el siniestro ¿no? en estos momentos están trabajando los bomberos ya en el enfriamiento y a la espera, obviamente, que terminen ellos, ya vienen eh, este, la, para hacer la pericia correspondiente a la policía. Bien, bien. Oscar, eh, con respecto a esto, de una manera preliminar, ¿se sabe que pudo llegar a originar esta, esta situación, este incendio? Sí, en principio sería un cortocircuito, ¿no? Este, en uno de los locales. Bien. bien. Porque, bueno, igual ahora quedan ¿no? las pericias, no solo de la policía, el Aquí. trabajo de los bomberos, queda mucho por delante. Y en cuanto a los daños materiales, mencionás, bueno, esto de los seis puestos, que es lo que se sabe también en estos, en estos momentos. Estamos viendo imágenes también compartiendo de distintos vecinos uh -huh. que están ahí en el, en el lugar. Hoy con los celulares llegan rápidamente sí. las imágenes y las llamas están muy altas. Sí, no, ya eh, eso fue a la, eh, a la mañana temprano, ahora ya está prácticamente eh, subido todo, eh, eh, todo el siniestro, no todo el fuego. Eh, están los bomberos, eh, dos tres bomberos nada más en el interior, eh, eh, viendo que, no, el... Oscar, ¿y cuántos eh, puestos son los que se prendieron fuego? En principio serían 12 a, de 10 a 12 puestos. Oh, Dios cuánta gente que se queda sin sin, ese, sin el trabajo Ajá. diario. Eh, sí, sí, mm. lamentablemente, bueno, eh, son gente que viven del día a día claro. este, y bueno, la verdad que, que es lamentable, ¿no? Mm. Pero también es lamentable que tengan que trabajar en estas condiciones. Sí, Ay, sí. Sí, sí, Se puede sí. haber sido peor si, si estaban presentes. En presente, otro horario, en, un horario claro, comercial. en otro horario, hubiera sido otro tema. Gracioso, no, pero... seguro, seguro. Este, la verdad que fue un horario que recién estaban viviendo. Bueno, la gente sale a trabajar en ese horario, uh -huh. los puesteros también estaban llegando a abrir sus su negocios. Este, así que la verdad que fue una alegría con suerte. De, de que No había. Ustedes conocen el sector eh, eso de a las 10 de la mañana, ya hay muchísima uh -huh. gente, mucho movimiento vehicular y de transeúnte. Oscar, por, por último, ¿cómo se procede en este tipo de situaciones? Una vez que ya el, el incendio está controlado, ya claro. se tenemos la pericia, se sabe qué fue lo que sucedió, sí. que todo eso, todo eso lleva un tiempo, unas horas, ¿cómo, ¿cómo se sigue con, con las pérdidas materiales? ¿Cuál es el tipo de ayuda que se le puede brindar a quienes son los principales damnificados? Bueno, eh, en principio nosotros, o sea, desde, desde el área que nos compete a nosotros, nosotros verificamos que la, la estructura eh, tan dañada no corra peligro de derrumbe, de, de ¿no? Eh, Las instalaciones eléctricas obviamente están dañadas, eso tendrán que ellos hacer un trabajo y, y elevar a la autoridad correspondiente a Ebed, este, para que le puedan dar otra vez suministro de energía, ¿no? Eh, y después, bueno, ellos están agrupados, creo, en un sindicato acá. Que bueno, imagino que por medio de ese sindicato se van, se van a mover ellos, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces queda eh, esperar, sobre todo corroborar Aquí. que nadie corra riesgo, más de todo lo que ya pasó. Claro, más de todo lo que ya pasó, ya. ¿no? Claro. Estu es, ¿Estuvieron, es. Oscar, para cerrar, digo, ¿tuvieron que atender a alguien ustedes en tema de asfixia? Eh, sí, dos personas al comienzo mm. que tuvieron la que tuvieron lo, este, la la, la gente de asistencia sí. y dos tres personas, perdón, dos personas que estuvieron tuvieron golpeado por la premuda de querer sacar las cosas se golpearon se, la pierna, oh. nada de gravedad. Y se atendió a dos señoras que le agarró ataque de nervios y que, no, bueno, y claro. tuvieron que atenderla, ¿no? Y sí, La desesperación, el perder todo, la verdad sí. que es muy, muy triste. Es sí. muy, muy triste. No, no, no, no es puede. muy triste y es lamentable la, ver eh, esta escena. La verdad que uno no, no, no se acostumbra, ¿no? Uh -huh. no Oscar, de más está agradecerte estos minutos por haber charlado con no, nosotros. No, por favor gracias muchas gracias no, no, buena gracias jornada gracias a ustedes gracias a ustedes porque ustedes el hecho de, de, de, de, de pasar la información realmente lo que está pasando y lo que pasó eh, también les lleva tranquilidad un, un buen sector de, de, la, de los vecinos, ¿no? Porque uh -huh. eh, por regla también es muy buena la de lo que dice, como dijiste recién, de las redes, que se disivilizan dis dis dis dis dis dis rápido, pero también hay algunos malos intencionados que pueden uh -huh. decir muchas sí. cosas. Sí. Entonces, lo mejor es que ustedes como prensa este, lleven la, la información correspondiente. Así que yo le doy la gracia a ustedes. Por favor, por favor, y bueno, seguramente ya vamos a estar hablando sí. en otras en otras ocasiones porque sabemos del gran laburo que llevan adelante desde Defensa Civil, hoy acá, pero sabemos que todos los días están repartidos, así que no va a faltar oportunidad para volver a, a encontrarnos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí. Muchas gracias. Un abrazo. Que un buen día. Gracias. Un abrazo, Oscar.